Ok, ahora para visualizar esta información de una manera gráfica podemos ir aquí a visualizar en column y vamos aquí a seleccionar el sector y el nombre que en este caso es la cantidad de compañías que hay porque en el nombre lo que tenemos es el total y vamos a también añadir que nos los agrupe por jurisdicción. In y entonces nos debe dar, aquí está, la, di, la diferencia entre las compañías que son domésticas o foráneas por las uh, la que son de más de volumen de negocio. Y podemos ver que casi todas son domésticas.